Listo, ¿ahí ya puede jalar. Vamos a ver el, el Black Pro. Este, este, este, ¿Sí? ¿Sí? eh, pues no Listo, material. trae accesorios, ¿no? Entonces vamos a ver la qué trae. La tradicional cinta que muestra si es nuevo o no. Listo. Esta es como la toda la parte de los es, en línea porque ya no lo trae listo. Así se ve. Fantástico. Y muestre el, la entrada, el, el puerto y tiene entrada de audífonos, efectivamente que se puede es que te cómo... la tradicional la llave que no se puede perder ¿trae ahí el bumper o no? fantástico, ah, un bumper para todos los que suelen dejarlo caer Ah, y también el protector. Buenísimo, buenísimo. Bomper y protector, señores. Y aquí está carga rápida, el adaptador de USB, antigua USB-C, audífonos. Aquí vemos, se ven interesantes, la calidad y demás. Listo. El, el, el Las siliconas para cambiarlo dependiendo del tamaño. Sí, pues este es bueno y, y el cable de USB no, a USB. No como Podemos de, prenderlo. De y así la, se ve la, la, la pantalla. Fantástico. Y aquí finalmente van a encontrar eh, al fondo de la caja ¿no? para usted sí. con los manos libres.